Bienvenidos al curso de Negocios Internacionales y Competitividad. Las herramientas de política comercial son los temas de esta videolección. En primer lugar, hablemos sobre los aranceles. Los aranceles son impuestos que se aplican a las importaciones, a las importaciones de mercancías. También hay impuestos de exportaciones, pero ese caso es mucho más extraño. Es decir, cuando hablemos de arancel, pensemos en impuestos a las importaciones. En la tipología que tenemos sobre el arancel, se puede mencionar el arancel ad valorem como un porcentaje que se le aplica al valor de una mercancía, cierto es, por eso es ad valorem, es un porcentaje relativo sobre el valor de la mercancía que se importa, podríamos pensar por ejemplo, una empresa quiere importar vehículos, un millón de dólares en vehículos de eso de millón de dólares, el arancel si fuera del 25%, tendría que pagar el 25% de ese millón de dólares en arancel. El segundo caso de arancel es el arancel específico, como su nombre lo indica, es un valor específico que se le aplica a una importación, ya sea en términos de cantidad o en términos de valor. Para el efecto comparado con el ad valorem, vamos a hablar de el millón de dólares que se había hablado anteriormente. Se le va a aplicar un arancel específico de 250 mil 250, dólares, por ejemplo. cierto. Entonces son 250 mil dólares específicos, sea un millón de dólares o sean mil dólares, siempre van a ser 250 mil dólares porque es en términos absolutos, es un arancel específico independientemente de la cantidad. Entonces lo estamos mirando respecto al valor absoluto. Cuando nosotros hablamos de un arancel mixto, estamos hablando precisamente que hay un porcentaje relativo, que sería por ejemplo el 25% del que habíamos hablado, más el arancel específico que hablábamos de los 250 mil dólares. Entonces el arancel mixto es la combinación del arancel al valorem con el arancel específico. Sigamos con las franjas de precios. Franjas de precios son un camino de precios mínimos y precios máximos, por los cuales debería rondar el precio de un bien. Entonces si el precio del bien importado Está en la franja inferior, ahí en la franja inferior, sería conveniente en ese caso aumentar el arancel para que estuviera dentro de esa franja de precios. Por otro lado, si el, la franja de precios está por encima del precio de referencia mayor o es sobre, está sobre el techo, entonces deberíamos bajar el arancel para que nuevamente quede dentro de la franja de precios. De esta manera podríamos entonces hablar de cuatro tipos de aranceles. El ad valorem, el específico, el mixto y las franjas de precios. Otras herramientas de, políticas de, de, herramientas de política comercial son las cuotas o contingentes. Se puede utilizar ambos términos. Las cuotas o contingentes son restricciones cuantitativas a las importaciones. Siguiendo con el ejemplo de los vehículos, podríamos decir que un país X estaría dispuesto a comprar o a importar solamente 100.000 unidades de vehículos. Si pasa esa cuota, tendría que pagar un adicional o estaría prohibido importar de hecho. El tema de la cuota o el contingente se maneja con unas licencias unos papeles donde usted tiene que incluir toda la información del importador, del exportador y obviamente de las cantidades, ahí registra toda esa información de esa importación o esa exportación, como estamos hablando de las licencias de importación, entonces ahí el importador es el responsable de incluir toda esa información de cantidad importada, la clase de producto importado, su valor de referencia, incluso pues la naviera o el medio de transporte y de esta forma hay un registro por parte de las aduanas del país de destino al que llega la mercancía y con estos datos pues sirve precisamente para medir esas estadísticas y saber hasta cuándo esa cuota se completa o no también pues podría mencionar que se debe aplicar un arancel, dependiendo de la descripción de ese mercancía. Así las cosas, las cuotas contingentes son unas restricciones cuantitativas a las importaciones. Y solamente si se permite un monto fijo, sobre ese monto fijo, pasa por un cobro adicional, que puede ser un arancel, o simplemente puede ser prohibitivo. También puede ser un arancel específico, ¿no? También puede ser, puede ser de los tres casos que ya hemos mencionado. Ad valor específico mixto. Cuando combinamos esta cuota con un arancel, entonces estamos hablando de una nueva herramienta de política comercial, que se llama arancel cuota, arancel contingente, o en, clase, en inglés lo que se conoce como tariff rate cuota. En este sentido, el arancel cuota, como su nombre lo indica, es la combinación de un arancel con la cuota. En el ejemplo anterior, una vez pasado, la cuota, por ejemplo, los 100.000 vehículos al pasar el vehículo adicional tendría que pagar un arancel entonces en ese sentido primero cumplimos una cuota y eso se, debería ser restrictiva no pasaría de ese, de ese monto ¿no? entonces con la con el arancel cuota sí podríamos pasear, pasar esa, ese monto los vehículos que aparecen ahí el vehículo adicional el mil uno con el vehículo adicional tendría que pagar yo un arancel. Y pues así se definirá si es un arancel ad valorem específico mixto. Es decir, el arancel lo que hace es unir el arancel y la cuota. Otra cosa que puede pasar es que el arancel esté dentro de la misma cuota, ¿cierto? Hasta el vehículo 1000 haya un arancel y después a partir de que se pase el 1000 vehículos, ¿cierto? En esa cuota, entonces cobro una arancel adicional. Entonces el vehículo 1001 tendría un aumento del arancel como se ve aquí en el ejemplo. Ya no sería por ejemplo del 20% sino del 30-40%. La idea de todo eso es básicamente restringir el comercio. Otra herramienta son las restricciones voluntarias de las exportaciones. En inglés, voluntary export restrictions. En este sentido, este tipo de restricción actúa igual que una cuota o un arancel, salvo que el que restringige, el que lo hace voluntariamente y es el exportador. Esto no sucede muy a menudo es más bien por efectos diplomáticos. ¿sí? Se solicita al destinatario que por favor limite la restricción a la importación. Entonces es más bien una reciprocidad comercial entre los dos países. Lo que se podría pensar con la restricción voluntaria de la exportación es que más bien eh, poder hacer eh, aranceles, ¿no? Entonces, de alguna forma... Con las restricciones voluntarias, lo que se hace es un ejercicio más bien político y pues se utilizaría de la misma forma con los ejemplos que ya habíamos puesto. Otra forma son los subsidios. ¿Por qué los subsidios? Porque cuando se otorga un subsidio, el valor real de la, de la mercancía disminuye su valor. Es decir, el, go el gobierno le paga un adicional al productor para que su precio sea más bajo de esta forma uno supondría que el precio sería más competitivo cuando es un producto subsidiado y entonces exporte ¿Por qué se llamaría una restricción básicamente porque esa suposición va en contravía de los productos que se importan los productos que se importan vienen con un precio de referencia ese precio de referencia podría estar por encima del precio interno subsidiado y en ese sentido para un consumidor local sería más conveniente consumir el producto local subvencionado subvencionado subsidiado y no importar, entonces en este sentido las subvenciones o los subsidios se pueden considerar también restricciones comerciales. Otras restricciones son las medidas no arancelarias, son todo lo que está por fuera de los aranceles. Esto se podría considerar de acuerdo a la sesión anterior, los elementos que puedan afectar al interés nacional o la seguridad nacional, por ejemplo. Las medidas no arancelarias pueden aplicarse en términos de manejo paques, por ejemplo, es decir, los empaques en los que vienen las mercancías, deben tener unas características específicas. Si no tienen esas características específicas, simplemente no podrían ser importadas. El mismo producto puede presentar ciertas características específicas y pueden, por ejemplo, un etiquetado específico. Si no se presentan esas condiciones, de etiquetado, de condiciones, de etiquetado, y pues simplemente la importación no se puede realizar. Otra medida no arancelaria, que quizás es menos utilizada como tal, como herramienta de política comercial, porque no se le considera en sí una restricción, son las normas de origen. En este sentido, las normas de origen no son otra cosa que la cantidad de valor agregado que tiene un producto importado, es decir... Si un producto llega, por ejemplo, a Colombia, un automóvil, ¿cuánto de ese automóvil fue producido en países exportadores como México, Estados Unidos, Corea, por ejemplo? Las lentes pueden venir de Corea, el motor puede venir de Estados Unidos, por ejemplo, y la carrocería, como tal, y el ensamblaje podría haber sido hecho en México. En ese sentido, se hace un ejercicio de revisión de, ese, de esa cantidad de valor agregado de los componentes que constituye este producto, este vehículo, y a partir de ahí determinar de qué país tiene el mayor porcentaje de origen. ¿Quién determina ese mayor porcentaje de origen? Esos son los acuerdos. En los acuerdos bilaterales queda descrito cómo es que se eh, especifica estas normas de origen y hay capítulos específicos donde se define tanto su calificación como el sentido que pueda tener por las relaciones comerciales con los socios que firmen ese tratado. Es decir, es establecido de acuerdo a los elementos bilaterales en los que los países, pues, acceden a mantener determinados regulaciones y agregarle valor a sus productos esto nos lleva precisamente a un paradigma que se habla precisamente como el espagueti bowl si uno tiene muchos tratados comerciales es como la pasta individual, ¿no? o sea, uno lo ve de manera individual pero ya cuando están cocinados, cuando ya se van desarrollando los acuerdos comerciales, las normas de origen entre esos acuerdos bilaterales se van complejizando. Y obviamente está en la autoridad gubernamental poder desenredar ese espagueti en lo que se llamaría esa, esa taza. ¿no? Ahora se convierte realmente en una cantidad de espagueti que es muy difícil de, de, de separar y por eso surge ese, ese nombre de espagueti bowl y se da precisamente porque la definición de las normas de origen se complejiza en la medida en que el país tenga diferentes acuerdos comerciales ya sea de carácter bilateral o multilateral